Otro, si puedo decirle, un propietario puede perder 100 bolivianos diarios, tienen deudas bancarias, llevan casi 2.000, una deuda bancaria que llevan de los chinos que han sacado de 100. De esta manera el sector de transporte público de la Central Única de Transporte Urbano de La Paz asegura que pierde al día con los bloqueos y paros que se desarrollan desde hace más de siete días atrás en la zona sur, por lo que piden se respete el derecho al trabajo. Tienen todos el derechos de marchar. Eh, ...protestar, pero sin perjudicar a la población... ...nosotros queremos que nos dé la libre transitorialidad... ...porque muchos de nuestros compañeros deben la leche, deben al banco... ...tienen tras de ellos una familia. El sector asegura que si bien ellos bloquean pidiendo atención a sus demandas... ...y perjudican a las personas de a pie... ...en esta oportunidad se debe tomar en cuenta que el perjuicio es grande... ...al tratarse de más de siete días de bloqueos. El transporte no ha hecho 48, 72 horas, hacemos 24 horas... Ahora ya estamos más de un siete días perjudicado a la población. ¿Por qué no están haciendo una acción popular como nos han hecho a nosotros? Una acción popular a los que están haciendo estas marchas, están haciendo movilizaciones. Por otra parte, Quispe asegura que durante los bloqueos en la zona sur, el sector de transporte público ha sufrido actos de discriminación. Allá abajo nos discriminan, están discriminando a los transportes. No pueden arriesgar nuevamente sus movilidades a que los pinten, a los que los rojen vidrio, porque han visto la anterior semana... Han roto vidrios, han, han pegado a las señoras de poller. Importante mencionar que mediante carta, la Central Única de Transporte Urbano de La Paz pedirá al Ministerio de Economía se reprogramen las deudas bancarias que se tienen por parte del sector por al menos un mes.